La vida nos regala la belleza del amor La vida nos entrega un camino para dos El tiempo batallando una obra magistral Que se hace paso a paso, sea con luz u oscuridad Los niños van naciendo y van llenándonos de amor y nace la familia porque somos más que dos. Qué hermosa maravilla que nos da el Creador. Comparte con nosotros su inmensa creación. La felicidad más grande es amar y ser amado. La felicidad más grande es que estar juntos, nueva vida. La felicidad más grande, estarlo todo por lo que se ama. La felicidad más grande es el instrumento de amor del creador. escurrir minuto a minuto lo tenemos que vivir el ruido se hace fuerte sin hacernos claudicar los sueños van tejiendo la esperanza que vendrá amar hasta que vuela es la impronta familiar amar con todo el alma sin nada que guardar es la felicidad más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 la felicidad más grande está roto todo por lo que se ama. La felicidad más grande es el instrumento de amor del creador.